Bueno, les voy a mostrar aquí un supermercado en Costa Rica que se llama Mega Super Y vamos a mirar los precios. Hoy Mariano me va a ayudar con la grabación. Entonces le va a pasar a la cámara a él. Estamos aquí de manera disimulada a grabar los precios acá y qué es lo que consiguen en un mercado en, en Costa Rica. Así me estoy viendo. Estamos aquí en el Megasuper de San José de Costa Rica y vamos a ver los precios, a ver qué, qué tal vamos a comparar. Bueno, cerveza son, pero esas no es... O sea, es de México, mexicanos, se o sea, tenemos las chucherías, por ejemplo, las Pringles, 780, y dijimos que más o menos un dólar son 500 colones, ¿no? Entonces, digamos, como dólar y medio, la ruta. hasta caras? no? Normal. ¿Uy, redonditas a 1620 poquito 3 dólares. ¿Tres dólares un poquito más de 3 dólares está caro no bueno es que yo estos precios de chucherías de estas es casi como no como pero Mire, miremos el precio de la ah miremos acá el precio de la papaya 575 dólares que 575 colones una papaya estamos hablando de un dólar pero es la papaya o el, o el kilo ah no pero eso ah, es por unidad un papaya 795 o sea que vale un dólar larguito en pesos colombianos vienen siendo pues 5 mil pesos, está parecido. Eso pues es el Luisito Comunica de el Ajo. Colombia. A 425, un poquito menos de, de un dólar. Mira la malla. Sí. 425, 795 el kilo. Está sí. más o menos parecido a Colombia. Pero venga, les mostramos algo: el pollo cascar. En Costa Rica comen mucho pollo. A 3 mil. A 3630 el kilo de muslo. Pero por acá está el mire, pilete de pollo, que de es la pechuga, 6.910. Estamos hablando de... Una hora después. ¿Cuántos dólares serían ahí? Serían 14 Tres horas después. Estaría por la pieza, 500, 6 dividido 5. Para 1000 serían 7 dólares. Seis hojas y media después Son siete mil, son siete mil colones Y si lo vimos en 500 serían... El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo No estamos quemados, no podemos hacer la cuenta Un montón de aburrida matemática después 14 dólares en kilo O sea que estamos hablando de a siete dólares la libra Estamos hablando en pesos colombianos a 28 mil pesos la libra y aquí en Costa Rica como es un estamos en un supermercado que es de los económicos ¿no? la chuleta está más barata también, ¿no? la chuleta de ¿sí? 4,340. en costilla de cerdo 5.490 o sea que estamos hablando de 3 dólares más o menos bistec especial de res 5.990 colores, ya saben dividido por 500 para que más o menos les dé. Estamos hablando de 10 dólares largos en vídeo. Venga, las tortillas aquí, ¿cómo están? Estas sí las he mostrado resto en los supermercados de México. Pero acá no hay Ah, miren, una 935 colones el, el paquetico. O sea, que estamos hablando de casi 2 dólares. nos metemos, ¿para qué pone la A ver, ver 1.710, 1.8 kilogramos. Sí. 1.710, o sea, estamos hablando de... 4 dólares, el aceite, mira, 1765, casi 4 dólares, pasta, la pasta está barata, a 355 colones, eso es menos de un dólar, 775 los fideos, los tornillitos a 910, miren, esto es muy, muy costarricense, es la salsa de lizano, que es como una salsa super. Que acá está la peña más grande que es esta, pues como una salsa inglesa, la salsa de Lisano. Esto en Costa Rica es súper típico, pero no tiene el precio. Será este 775, yo creo que es un poquito menos de dos dólares, porque ese vale 1060, sería dos dólares. Aquí en Costa Rica, eso, eso es su, su salsa. Y ahorita buscamos los frijoles refritos y acá el, el plato acá es gallo, pinto que es arroz con frijol negro que ya Mariano todos los días a comer. A ver, a cómo es el, taba, el chile, a $520 que vendría siendo un dólar. Está barato. Estas sopas, miren, ¿Qué aquí van a $4. 630 colones, que es un dólar y puntita, y en el avión lo cobran a $3, dólares. o más, a $6, dólares, ¿no? En el avión cobran estos $6. 3 y medio me cobraron. ¿3 y medio? Sí. 3 y medio. Y aquí, bueno, a mí esto no me gusta mucho, pero... No sé por qué, y esto es simplemente, bueno, esto es de pollo, y esto es este de pollo picante. Uno le echa agua y la calienta. Sí, agua, y, agua y, y sale. es de achiote, ¿qué será? Esto de Anato-paste. Pero esto no, esto no es costarricense. achote en pasta, no. Esto no es costarricense y no sé qué es. Bueno, miremos por el otro lado, que ver si más grande aquí hemos sentido. me lleva! La salsen, equivale a 4.250 colones vendrían siendo 8 dólares, 8 por 4.36 está muy parecido a Colombia hay algo acá que se llama los frijoles de referitos que vienen así esto es lo que yo llevo, frijoles negros con, con salsa lisano esto es lo típico de de Gijos, entonces lo comes ahí con totopichos Eso es lo que... Eh. Los frijoles de refritos, los famosísimos los frijoles de refritos y ahí les muchas manchas. Esta es la más clara, vale 980 ¿no? colores, un poquito menos de 100? dólares. Pero es que, mira, son frijoles rojo, que es el que comemos en Colombia, ¿Sí? o frijol negro, que es el que te da Entonces, tú llegas y le metes eso a los, a los totopitos, ¿qué hago? Si ¿Sí? quieres llevar esto, lleva a este. Listo. Cuánto porque hay en realidad. 780, un poquito, poquito más de dólar y punta, dólar y medio. Ya no hay más chucherías, ¿no? Algo que yo siempre llevo son estas galletas chiquitas. Esto lo consiguió en Guatemala y por todo Centroamérica. Vale 1.970, que vendría siendo casi 4 dólares. Entonces viene con chocolate por dentro. ¡Uff! Uh, Nos pues, valen 890 colones, que es dólar y medio por ahí, digamos. Entonces, no sé, estamos acá en la cuenta de la loca porque el colón no es... Un, ¿Un, poco, largo, un poquito más de un dólar, un poquito sí. menos de dos dólares un poquito menos de dos dólares no se puede amigo listo. la tienes grabando y la tienes acá en el bolsillo ¿no? bueno, ok, guárdala oiga, sea, el café al... a mil colones estamos hablando de tres dólares, aquí ¿Ok? tenemos cuatro mil cuarenta colones estamos hablando de oh, 48 dólares se pues, imperial 900 pesos o sea, ¿qué? 900 colones, o sea, casi dos dólares Ocho Freepay no cara, ¿no? Esa es la imperial, es la típica de Costa Rica 1198 el six pack Que vendría siendo ¿cuánto? Dos, cuatro, seis, ocho, diez dólares Está barato En referencia a la Coca-Cola cero Y vale? No $320 colones de Coca-Cola cero Que viene siendo un dólar y... Un y diez centavos por aproximadamente Bueno, parceros, ahí nos, nos pararon la grabación Espero que haya quedado el demostrado el Mega Super aquí de San José, no olviden, denle like a los videos, suscríbanse, no sean malitos. Uy, me asustó esa moto, sean malitos, suscríbanse. Y bueno, Mega Super, ahí les mostramos los precios de lo aquí de Costa Rica, de un supermercado que a ustedes les gusta raste esos videos de supermercados. Bueno, ahí quedó registrado. Gracias por ver los videos, suscríbanse, chao.